Amigos, retornamos nuevamente por aquí. La comunicación en tiempo de guerra, en tiempo de conflicto, tiene determinados patrones. La comunicación en sentido general, cada público, cada ámbito tiene un patrón determinado. Conocer a fondo lo que es comunicar de manera correcta, de manos, que lo puedo decir con toda seguridad, de un maestro. Un hombre que cuando yo empezaba a trillar el camino de la comunicación, era de lo que me decía, mira, esto es así, esto no es así, no, espérate. Trataba por lo menos de guiarme y hoy la vida lo ha puesto a yo poder compartir este espacio con él. Me refiero precisamente a Darío Cuba, un maestro de maestros en los temas del periodismo y la comunicación en República Dominicana. Darío, qué gran placer tenerte por aquí. Es un honor para mí y muchas gracias el hecho de poder compartir contigo este espacio. Me siento muy satisfecho porque la verdad es que tú has logrado conectar con el público y sobre todo te has mantenido en el tiempo, que es lo más importante, y que la gente te ve, que eso es también muy importante. Muchas gracias, Darío. Darío, hay una situación que se vive en estos tiempos en la humanidad, un conflicto entre Rusia y Ucrania, muchas maneras de comunicar, vemos en las redes sociales que mandan mensajes diciendo que están atacando, en otros lugares que dicen que se está atacando por, por tal razones por intereses de un Estado y demás, todo eso, Darío pero se está llevando a cabo una comunicación muy rápida y a veces no fundamentada en lo que es la verdad. ¿Qué te parece esto, Darío, tú como un periodista y maestro de periodismo de muchos años? Hay tres variables fundamentales. La información se busca, la información se administra y se dirige. Sí. Sobre todo en la guerra es así, sí. pero... No hay nada de gratis y no hay nada por casualidad, sobre todo cuando las potencias son quienes las están manejando. Sí. La fake news, que en los últimos años se ha denominado así en inglés, es lo que tú publicas, que tú quieres, que eso sea, que se produzca. Sí. En mi obra Perfiles de la profesión periodística, publicada en el 2006, ya yo trato ese tema. Sí como trato el tema también del de periodismo digital. Sí. Entonces, ha habido estamos conviviendo con, contra el, la gente que publica cosas sí. que dicen que están haciendo periodismo, lo cual es falso de toda falsedad. Sí. Hay otros que se denominan comunicadores, sí. que es falso de toda falsedad. Y los que, las cosas que las potencias quieren controlar desde su poltrona. Sí. Bien, Estados Unidos tiene el control hegemónico de Occidente, así ellos se han autodenominado. Sí. Nos invaden, no importa, y nadie puede decir nada nos controlan económicamente, nos controlan políticamente sí. y no podemos decir nada porque son los Estados Unidos de Norteamérica. Cualquier otro, otra posición hegemónica que quiera ejercer otra potencia pues es inmediatamente criticada porque dice, bueno, ¿y por qué se invade Ucrania? Bueno, porque los intereses de esa potencia rusa sí. Que hay algunos que dicen que no es una potencia Que lo que es un país que vende es commodity Y que, tiene, que suministra commodity, commodity al resto del mundo Bueno porque Él, él dice que tiene razones Más que suficientes Primero porque en Kiev Ahí la mayoría son rusos Y que hay una alta población que habla ruso Y que el control hegemónico Debe estar sobre la Sobre la égida de, de Rusia sí. Bueno, tú dices, entonces, entonces, pero bueno, ¿qué hacemos? ¿Por qué Occidente se mete en ese pleito? Bueno, porque Occidente entiende, eh, el Estados Unidos entiende, sí. que ellos son los que deben tener controlado esa parte del mundo también. Entonces, ¿qué pasa? Si tú te pones a revisar días atrás, eh, se le atribuye que Joe Biden había dicho, el presidente de Estados Unidos, que bueno, mañana sí es verdad que va a atacar. Sí. Mañana ataca, pasado mañana ataca. Entonces, sí. eso se manejó y se difundió como pólvora sí, sí, en sí. todo el mundo. Llegó un momento. El, el, el anuncio de unos 7000 marines que estarían, que estarían allá Sí, el anuncio de unos 7000 marines. Sí. Y llega un momento que, que uno dice: Bueno, ya sí es verdad. Sí, sí. Ya, ya, sí, ya, ya, sí va, ya sí van. Ya, ya, ya, ya sí. sí es verdad. Ya, ya comenzó sí. el asunto. Ahora, ¿qué pasa? Dicen: Bueno, él invadió. Bueno. Hay una guerra. Sí. Bueno, invadió una guerra. Si, hubiera, si, es, si es una guerra realmente, los ucranianos se estuvieran defendiendo. Claro que sí. Ahora, ¿qué pasa? Tú dices, bueno, ¿cuáles son los sistemas políticos que imperan? Bueno, tú tienes a Putin, que es de un origen belicista, un hombre director de la KGB, un hombre que tiene una altísima preparación, según se ha vendido sí. en la historia de él, como como judoka, como, como karateca sí. un hombre de fuerza, un hombre de inteligencia, un abogado de, de prestigio, eh, bueno, un hombre de Estado. Sí. Cuando Boris Yeltsin entra al Klemni y dice, bueno, que termine su discurso, ¿y a quién que te va a dejar? Dice, a ese que está ahí atrás, dile Dí, que se pare. No, no, él está parado. Sí. Sí, sí, él está sí. parado. Ah, es que es demasiado chiquito. Entonces, sí, la, la baja estatura. La baja estatura, entonces sí. bueno, ah, baja estatura solamente, pero... ...la inteligencia que ese hombre tiene y cómo se ha manejado... ...tres meses después, yo recuerdo... ...era el hombre más popular y de mayor poder... Claro. ...cuando Clinton inicia su periodo, su primer periodo... Sí. ...ahora qué pasa... ...se mantuvo una hegemonía, una hegemonía gubernamental... ...porque se respetaron las potencias... ...al fin y al cabo entonces viene... ...las elecciones de Estados Unidos... ...se dijo sí. que... Y se, y ...se popularizó esa versión de que él había apoyado a Donald Trump. Donald Trump pareciera que era un hombre de armas a tomar. Sí, sí, sí. Y que era un presidente que tenía dificultades de razonamiento, cosa que para nuestro entender no es así. No, no es así. Robert, mira, una persona que llega a presidente de lo que sea no es una persona común, sí. ni es una persona normal. Llegar a presidente en cualquier parte del mundo implica una serie de variables, una serie de razones y e, implica que tú has tenido la capacidad de que tu discurso ha, inf ha influido en una gran cantidad de los ciudadanos de ese pueblo. Y la muestra, Darío, son los resultados de las pasadas elecciones, Sin lugar Fíjate dudas. que quedaron bastante cerca en el caso de Lillo y Biden. Claro, por supuesto. O en un extremo que ganó por el tema de la composición de la selección de los Estados Unidos, de los estados y los delegados. De hecho, de hecho se, se le atribuyó que él ganó, sí, sí, sí. pero la composición como los resultados que se obtienen allá sí. eh, son totalmente diferentes a los de nosotros, sí. a tal punto que, bueno, se lo explican a uno y uno ya dice, bueno, pero espérate un momentito, no, es por delegado la, sí, la, la, sí. la decisión presidencial. Siento, sí. ahora, ahora bien, Estados Unidos es un país muy especial. Cuando todo el mundo tiene problemas de, de, de dificultades de, de, de sostenimiento, ellos se venden como tranquilos, como, como el poder el del que... mundo. Bueno... Tanto así que una llamada telefónica de un, de un funcionario de tercera categoría puede detener una reforma que se pueda presentar en Congreso de cualquier América Latina. Entonces, Las leyes que se aprueban en muchos países de América Latina, si los Estados Unidos no entienden que se deben aprobar, ¿no se aprueba? Definitivo, definitivamente. Porque ellos norman. Sí. Los chinos, ¿qué les interesa? Negocios. Negocios. Pero no se meten en tu política interna, no, no influyen, no inciden, no le interesa. Sí. Fíjate que los chinos dicen: bueno, la ruta de la seda en Europa, nosotros, bueno, como hay dificultad por el aire, ah, no, no, no, por tierra, por tren, no hay problema. Y está funcionando perfectamente bien. A la ruta de la seda para acá, para la República Dominicana, ah, es que implica una parte por mar otra parte por, por, por aire. Ah, no, espérate, espérate un momentito. No, no, no, Va, vamos a dejar eso para después. Sí. Vamos a hacer nosotros que venimos a, a suplirte las necesidades. Sí, pero que tú me dejaste abandonado. O sea, Estados Unidos nos abandona, nos deja la suerte. Entonces ves que vienen los chinos. Uh, entonces dicen, no, espérate, sí. eh, vamos, vamos a resolver esto. Fíjate, si tú ves la geopolítica de América Latina, para que tú veas la, cómo, cómo funciona esto. Eh, cuando Chávez estaba gobernando en Venezuela, se fueron creando gobiernos progresistas. Sí se crearon dos entidades, el ALBA y MERCOSUR, con la finalidad de, de, de darle valor a América Latina sí. y el Caribe. Cosa que yo, desde mi punto de vista, yo le entendía interesante, porque Estados Unidos le gusta negociar con cada uno de los países por separado. Bueno, si tú eres el poderoso y tú estás negociando con los países pequeños, los países pequeños van a, tienen que aceptar lo, lo que tú le des, lo sí. que quede. Lo que quede que tú tienes que aceptar. Ahora, si tú negocias con bloques de países, ya la cosa es diferente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, había que buscar una fórmula en la que eh, pudiera quitar esa hegemonía que había en América Latina. Entonces, bueno, pero ¿qué cosa es un eje transversal que unifica los países de América Latina o de Brecht sí ah sí son unos corruptos 12 se van de paro ah pero que República Dominicana es que está a la base de Brecht ah pero bueno y qué pasa aquí que no que el presidente ah, el presidente también se fue no pero no lo ha metido preso ah pero ha habido prueba no no hay prueba entonces cómo lo van a meter preso pero sí se fueron todos los gobiernos y lo que no se lo que no lo que no lo, los que no se han suicidado, sí. están enfermos y los que no están presos. Sí. Es decir, ajá, pero resulta que yo vi en Estados Unidos que Odebrecht todavía sigue construyendo y nunca se detuvo de construir y no pasó nada. Le hicieron una multa, pagaron la multa, pero seguimos trabajando sí. y todavía se sigue trabajando normal. Ah, pero todavía aquí nosotros estamos averiguando el caso de Odebrecht. Tenemos seis años, se le pone una multa a Odebrecht, Odebrecht comienza a pagar, pero nosotros seguimos averiguando todavía. Sí, sí. Y no ha habido una sentencia todavía. Es decir, fíjate que Estados Unidos nos manipula nos de, y nos deja el lío a nosotros. Entonces, bueno, ¿y por qué todo esto? Porque tiene que ver con política internacional y tiene que ver con la hegemonía política de América Latina, de, de, de Norteamérica y de parte de Europa. Nos afectó, por supuesto que nos afectó, en los proyectos fundamentales de desarrollo del país. Igual afectó a América Latina en los proyectos fundamentales de, su, de esos países. Y ahora, ¿cómo es posible que por el hecho de que Putin le interese mantener el control de Ucrania, nosotros tenemos dificultades? Ah, porque desde el punto de vista de, geográfico, Estamos lejos, pero desde el punto de vista de la comunicación sí. Probablemente en este momento nos estén viendo allá sí. Probablemente En tiempo real o a la hora que sea Por el principio de la comunicación, sencillo Todo se ve, todo se oye y todo se lee Todo depende de la importancia que tenga Lo que se está diciendo en el momento Y el interés que se tenga en lo que se está diciendo Pero bueno Entonces tú dices, bueno, este... ¿Por qué nos afecta? Ah, porque el switch, el SWIFT, que hace Ucrania y que hace Rusia con República Dominicana ya ha sido cortado. Sí. Hay, hay una situación con turistas rusos y ucranianos sí. que están detenidos no aquí. No hay, no hay, no hay ahora mismo. No hay ahora este, no hay este conexión. Comercial, sí. ni importaciones, ni exportaciones. Y el que tiene tarjeta de crédito no la puede usar porque el banco fundamental lo cerraron. Sí. Ah, sí, pero eso, eso, eso es todo. No, hay algo peor. Todavía los efectos como tal no lo hemos sentido. Lo vamos a sentir próximamente. ¿Por qué? Bueno, porque el maíz, la cebada... Y otros productos, como el aceite de girasol, auto, que se fabrican en Ucrania, se van a encarecer Dice, pero, pero Darío, el petróleo, ah, el petróleo subió hoy. Eh, hoy, hoy miércoles, el petróleo subió a 113. Sí, ah, bastante, sí pero, bastante alto. hombre, eso es un golpe... Sí. Eso es un golpe, es un uppercut. Sí. Porque tú dices, bueno, pero el dólar bajó de 57 a 54 y eso va a atenuar. No, eso no va a atenuar nada. Se, se ve bonito porque el poder adquisitivo del peso aparentemente se va a, a, a, a, a poner más fuerte. Pero yo quiero que eso sea así. No, puede ser el presidente dominicano puede hacer algo por esto. Ahora mismo no puede hacer nada. El presidente hoy día, Luis Abinader, está administrando crisis desde que llegó, está administrando crisis. La pandemia nos afectó en todo, nos cambió la vida. Apenas hace dos semanas el presidente dice está eliminada las restricciones, pero no fue que se eliminó, no fue que terminamos la pandemia. Entonces dice, pero es que ha tenido que lidiar con con todo en el camino. Sí. ...pandemia, fiebre, porcina... ...todo como si hubieran pasado como ocho años... ...en un solo año y medio de gobierno... ...ah bueno, pero ahora la, la, la guerra... ...entonces bueno, ¿qué hacer? ...no hay... Un, ...hay una sola salida hoy día... ...para tú buscar los dólares... ...para tú pagar tus deudas... ...por las cosas que tú tienes que comprar... ...¿cuáles? ...préstamos otra vez... ...porque pues, el turismo... ...el turismo... ...va a disminuir... ...de hecho... El hecho mismo de que hayan suspendido vuelo, la línea aérea para acá desde Rusia, ya te, es un indicativo, pero ¿qué pasa? La gente, y, la, y los ucranianos, aquí hay un grupo de ucranianos todavía que, que están varados aquí. Sí. Robert, ¿tú te imaginas? Tú pasas dos años reuniendo dinero, guardándolo. Sí. República Dominicana, un sueño venir a República Dominicana. Eso se corre, yo trabajé... Yo trabajé de relaciones públicas de, de Europa para acá, de Alemania, de Francia, de, de España, de muchos países, y la gente sueña con venir a la República Dominicana. Sí, sí. Lo que pasa es que a veces nosotros nos, no entendemos el oro que tenemos, que tenemos aquí, no el oro de la mina, el oro que es República Dominicana sí. entera. No hay ningún otro mejor, ninguna otra mejor campaña que es República Dominicana lo tiene todo. Eso, eso, eso, ahí, no, eso, ahí no hay discusión. Cuba, permíteme no? hacer una pequeña pausa Adelante. para retornar, porque quiero que analicemos un poco más a fondo. Claro. Luego de ver ese panorama, la comunicación en estos tiempos modernos, sí. venimos en un minuto.